¡Más rápido que una orden judicial! ¡Más invasivo que un vecino metiche! ¡Más protector que una estampita de Sarita Colonia! ¡Su escudo es un decreto legislativo! ¡Es Estadín, el funcionario vigilante! Interpretado por el supercomediante Esteban Phillips con Ernesto Vallargo, Dirección, Departamento de Propaganda Estatal. En esta ocasión presentamos un episodio titulado No por mucho vigilar, se amanece más seguro. No, señor. No, ahora tú me escuchas. Basta de excusas. Me dijiste que me pagabas por estas fechas. ¿Cómo que está de viaje? Te voy a creer. ¿Cómo que no tiene señal si estamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Oh. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Está bien el funcionario vigilante. No contabas con mi Qué bueno que llegaste, Estadín. Ven, necesito tu ayuda. Claro. No, pero Estadín, por ahí no. No, sí, no ten cuidado, no por ahí no. Sí, Te vas a lastimar. A ver, Te vas a lastimar. Ten sí, cuidado, baja de ¿Estás bien, Estadín? ¿No te lastimaste? Sí, estoy bien. Todos mis movimientos están fríamente calculados. No, y ya me habían hablado de tus movimientos. Sí. Oye, qué bueno que llegaste. Fíjate que este tipo Ajá. me debe dinero hace meses y ahora dice que porque está de viaje no me va a pagar, pero claro, el que le importa, porque no es el que tiene que pagar la cosa. Calma, calma, calma, calma, que no panda el cúnico. Mira, gracias al poder de mis antenitas geolocalizadoras podemos atrapar al enemigo en segundos. ¿Antenitas geolocalizadoras? ¿Y eso cómo funciona? Mira, necesito el número telefónico de ese tipo y te explico. Toma. ¿Y qué vas a hacer con eso? Es muy sencillo. Activo mis antenitas con el poder que me da mi chipote 1182. ¿Chambre? Sí. ...y luego utilizando el número telefónico del tipo, mis antenitas me dirán dónde se localiza él y su celular Oye, durante es... tres días. Oye, ¿está bien eso? ¿Quiere decir que con eso puedes atrapar a todos los malhechores? Sí, y no solo a los malhechores. También podría geolocalizarte a ti. Sí, si es que alguien sospecha que has cometido algún crimen. ¿Eso quiere decir que con eso puedes vigilar a todo el mundo? Así es. Pero es por tu seguridad. ¡Ah! Y además, ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que no la debe, amanece más temprano. No, es... No por mucho madrugar se le teme a la mañana. Ay, no, era... Al que madruga, con el caballo... Que le regalar. Bueno, la idea es esa. Sí, sí, ya me habían hablado de tus ideas también. Oye, eso quiere decir que... Con esto, ¿puedes eh, vigilar a todo el mundo? Bueno, tampoco es que digan ¡Qué bruto! ¡Todo el mundo! Ah. Pero sí, a todo el mundo. Bueno, mira. Si tú no quieres usar los poderes del chipote 1182, no hay problema, yo entiendo. Hay gente que prefiere que la estafen antes de ser vigilado No, no, no, no, no. no. Está bien. Espera. Necesito que me paguen. Además, tienes razón. Si yo no he hecho nada malo, no tengo nada que temer, ¿no? No. Entonces, sal y vale. Vamos a usar el poder del Chipote 1182, mi querido César. Yo no te dije que me llamaba César. ¡No contabas con mi vigilancia! ¡Rechanfle! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya está! ¡Ya lo encontré! ¿Tan rápido? ¡Sí! Mira, así es mi querido César Si hubiésemos pedido una orden judicial hubiésemos tardado mucho Pero gracias a que activé mis antenas Lo hicimos sin demora ¡Qué bueno, Estadín! Oye, ¿y dónde está? Yo te lo diré ¡Síganme los vigilados!